Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Memorias de una el podcast donde te cuenta historias, anécdotas y leyendas de terror que han sido pasadas a través de esas tradiciones orales de el desmadrito cuando estás en una peda o cuando de repente se te antoja en una plática entre cuates y entre amigos decir pendejadas acerca de cosas paranormales como no mames saben que aquí espantan. Cositas de esas, aquí te las contamos a través de más de 15 años de andar de pinches chismosos escuchando estas madres. Bienvenidos sean a este nuevo episodio, que no estoy solito aquí, su host, Danjael, sino nada más y nada menos que tenemos aquí a mi ledito una trompita toda bonita, toda linda, toda preciosa, que se llama ni más ni menos que la tía Clau. Hola, soy la tía Clau. ¿Cómo están mis bebés? Mis bebés preciosos. Mis bebés. Oli. ¡Oli! Amiguitos, ¿cómo están? Y les voy a cantar esta bonita canción. Chispita existe, chispita es amor, chispita existe. Chispita, es amor. Chispita, vives en Escocia, en este pibe. Y había pasado un buen rato sin que la tía anduviera no cantando por acá, sin que estuviéramos tan bien por acá. Desde antes de. ya te digo, ¿no? Chingado, no. Ya, yo te digo, Ya, ya, no te quiero ahí. Ya, no, te quiero, mujer, por fea y cucaracha. ¿Qué? Y yo así como de estar sin pedos. Ah, y después volteé a la tía Clave ahí jugando el Dead by Daylight. ¿Qué hiciste? ¿Qué dice, ¿Qué dice a la verdad? <ríe> y ahorita el Fortnite. Eh, en fin me enviciaste. Ah, no, no, mi amigo, no no no no no no no fue el que nos no no no madre y mira me, me, me trabó. <risa> <risa> Ok, bienvenidos sean a este nuevo episodio. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes que hayan estado esperándose un muy buen rato para poder eh, estar junto con nosotros echando desmadrito en estas transmisiones que ahorita van a ser un poquito más pequeñitas, no tan largas como las que de por sí siempre nos aventábamos de hasta tres horas, digamos, a hacer una... En algún momento fueron tres horas veintidós minutos de transmisión diciendo y contando varias cositas. Ahorita van a ser un poquito más tranquilitas porque señor eh, YouTube me regaña y señor Spotify también se queda así de wey well, no mames Y señor Ivox también, porque son podcasts bastante largos en promedio de los demás. Pero las historias van a ser un poquito más intensas. Estamos haciendo una selección de las mejores historias para todos ustedes. Además que si es que quieren andar escuchando estas historias eh, que han sido subidas, pueden hacerlo a través de Spotify, a través de YouTube y a través de todas las demás plataformas de streaming. Eh, Nos en encuentran como Memorias de una Nahual. Ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden escuchar Yo les recomiendo varias de las que han estado allá Hay desde cositas que son bastante divertidas Hasta otras que son así de mamá me mie. La verdad mamá me mie. Que han estado muy muy chidas estas eh, transmisiones y hay de todo, absolutamente de todo en esta eh, bonita, eh, bonito podcast que a mí me agrada mucho hacerlo, pero no habíamos tenido la oportunidad por vicisitudes, por chamba y por más cositas, pero hoy estamos aquí con ustedes para contarles una nueva historia. Y algunas veces estas historias nacen y surgen de cosas que realmente son encabronadamente inesperadas. Y unas de ellas vienen con esa bonita situación que es ser independiente adulto independiente con gustos bien de mentes wow. saludos a la bachur este, más allá de, de, de andar comprando pendejadas en Amazon porque se nos antoja y porque se nos canta el orto más allá de eso, el ser independiente el ser adulto independiente es un poquito más allá de ello, es ya saber que eres totalmente responsable de todas las acciones y de todos tus gastos en donde tú, a través de la razón que fuere, sales a buscarte un lugarcito donde poder decir esto, a partir de aquí este es mi lugar, yo aquí soy la reina o el rey de este sitio, yo estoy controlando mi vida aquí y voy a empezar encontrando un lugar. Muchas personas eh, tienen la facilidad que todavía viven con sus, con sus papás, si se da la oportunidad, adelante, no veo por qué no, también la situación no está este, en las mejores... Eh, momentos, sin embargo hay gente que se aventura y dice a chingar a su madre yo quiero buscar mi propia independencia y vámonos para allá dentro de todo esto, tengo un amigo que me estaba contando hace ya algunos cuantos años, de que en algún momento se peleó con sus papás, es como lo más clásico, ¿no? Eh, muchas veces no es que quieras salirte, sino que más que nada te corren, sobre todo si es que eres desmadroso y o si no aportas nada a la casa, eh, se da la situación de que se pelea con sus papás este carnal, este pinche Armando un Armando, un saludote carnal eh, y este güey me dice, ¿sabes qué? Eh, yo me peleo con mis papás, me peleo un viernes con ellos y mi papá me dice, definitivamente, ¿sabes qué? a chingar a tu madre, no quiero que estés aquí en, en esta pinche casa, en esta casa me la respetas esta casa no es hotel una cantidad enorme de, de, de adjetivos que le dieron a este, a este cabrón y no es para menos, se, se dice a lo merecía realmente, eso sí lo merecía este güey y... Eh, precisamente cuando pasa esto pues no muchas veces estamos tan al pendiente de saber dónde diablos nos vamos a quedar y el dinero pues realmente no es que abunde en todas las familias de México entonces tenía poca lana ese güey y el primer, la primera noche se la pasó en un motelito, fue lo primerito que encontró, dice que se quedó en pinche motel y estuvo escuchando gemidos toda la puta noche pero <ríe> no, no, no creo que como tortuguita, pero uh, dice que... Pero las tortuguitas son tiernas. Sí, lo sé. No, pero dice este güey que empezó a tratar de buscar... Eh, primero un lugar que tuviera internet, dice, para poder conectarme, güey. Dice, yo estaba jodido en ese momento. Ni siquiera le había puesto crédito a mi teléfono. Dice, y pues... Necesitaba buscar algún lugarcito, dice, empecé a buscar, compró un periódico para ver de algún departamento, algún cuarto, alguna cosita así, para poder eh, ya dormir, para poder tener mis cosas. En algún momento, dice, le hablé a mi mamá y me di, dijo que sí, que sin problema, que ella me apoyaba. Me apoyaba, pero nada más a sacar las cosas. <risa> Dice, no, mi mamá también estaba bien emputada, güey, pero al menos mi, no no fue como mi jefe que me sacó nada más con una pinche chamarra y me dijo a la chingada, agarra tu, tu cartera, una chamarra, órale, a chingar a tu madre. Dice, mi mamá sí fue un poquito más eh, condescendiente conmigo y fue de, pues, va, eh, hijo, con la pena, pero tu papá dijo que fueras a, a Chihuahua al baile. Entonces agarra tus cosas y a la chingada, ¿no? Dice, yo fui por mis cosas. Dice, no, en, en ningún momento, de hecho, en, en ningún momento llegué a, a pensar o a, o a dilucidar de que toda mi vida pudiera caber en menos de una pinche mochila. O sea, un par de jeans, unos pinches zapatos todos desvencijados, una, una chamarrita, varias cositas. Y dije, bueno, puta, ¿y, ¿y mío qué es? El refri lo compró mi jefe, la estufa lo compró mi jefe, el lavador, todo, todo, absolutamente todo. De hecho, la computadora era de mi papá y terminé bajándose. la dice, pero eh, no, no sé, o sea, yo, yo agarré mi mochila y las cositas que tenía ahí y pues me salí, ¿no? Dice, eh, afortunadamente tengo unos cuates que les hablé, oye, fíjate que mi papá me corrió y todo eso, ¿puedo quedarme en tu casa, güey? Dice, sí, sí, sí, no te preocupes. Ah, porque lo sacó de noche. Dice, lo, lo sacó de noche. O por sea, eso. No se esperó. Por eso se quedó en un hotel. Dice, cuando les, sí, les habló sí. a sus cuates, los cuates lo mandaron a la verga. Dice, güey, no mames, son las casi las 12 de la noche, güey. No tengo la manera de ir por ti, no mames. Este, dice, ya se habló con sus cuates, se quedaron tantito allá, pero dice, como sabes, el muerto y el arrimado los tres días apesta. Y dice, mis cuates me empezaron a ver que nada más me estaba haciendo bien pendejo y me dijeron, oye güey, entonces qué pedo, vas a encontrar departamento, vas a encontrar una casa, mira güey, el casero de acá te renta allá y todo eso. Dice, de todas las opciones que yo pensé, bueno, pues ser independiente, pues, no creo que sea tan caro, ¿qué tanto puede valer un cuartito? un cuartito aquí en la ci... un, un cuartito aquí en la ciudad de México, en donde el cabrón quería vivir. No, nah, están como en cinco mil pesos, un pinche cuartito. Sí, todo, cinco mi mil varos le pedían por un pinche cuartito. Dice, Entonces, era un pinche cuartito miserable y tenía que compartir el pinche baño con otros ocho cabrones. Dice, y ese dice eso era como lo que yo quería como en esta zona. Dice, poco a poco me fui alejando, alejando, alejando, alejando, alejando, alejando. alejando y dentro de mi presupuesto terminé por encontrar uno. Cuando eh, encontré uno más o menos con mi presupuesto y viendo las cositas que, que estaba ahí y que me quedaba cerca un cuate que tenía carro y que más o menos eh, había la posibilidad de que pues entre los dos fuéramos al súper o alguna cosa así, lo llegué a pensar por esa parte, dice me dijo que estaba él viviendo por metro Tepalcates. Y por alguna razón, dentro de mi cabeza, pensé que sería buena opción quedarme por allá. Entonces alguien me dijo, ¿sabes qué? Muy cerca de aquí hay un lugarcito que se llama el Cerro de la Estrella. Entonces, eh, hay algunos lugarcitos por allá. Hay una, unos lugarcitos que eran antes vecindades. Eh, son cuartos un poquito más amplios, son un poquito más grandecitos que un cuarto, pero con $1,500 pesos queda. Uh -huh. Y yo le dije... Pues va, sin problema. Dice, este este cabrón fue muy eh, muy bueno conmigo. Dice, porque me prestó lo del, lo del depósito. Dice, te piden un chingo de mamadas para rentar. Dice, casi, casi te están pidiendo la, la, la perla de chicón completa para poder hacer, este, referencia muy vieja, ¿eh? para poder este hacer todo, todo. Usted no puede hacer ese tipo de referencias porque ni siquiera veía el ni siquiera viste el anime. Sí, ya sé. <risa> te pedían mamada y media, ¿no? Dos lágrimas de la Virgen y este, un cacho de la corona de Cristo. Entonces, dice, te, te pedían muchísimas cosas, pero este carnal me ayudó y yo me quedé allá. Dice, lo primerito, no sé si han visto unas imágenes de internet que dicen, este, así quieren vivir los hombres. Y es nada más una pinche cama, en, bueno, un colchón en el suelo, una tele, una consola y ya. Y de hecho creo que tiene una alfombra y así como que no mames, la alfombra es un lujo. Dice, yo llegué allá, no tenía nada, güey, nada más era como, pues está el cuarto y, y yo, dice, y, y empecé a pensar, bueno, bueno, ¿cómo le hago para, para, para todo esto, para poder estar aquí? ¿Qué necesito? Y empecé a hacerme varias, varias ideas. Dice, pero una de las cosas que te sonsaca mucho son precisamente los amigos. Y cuando... Somos se... amigos, ustedes, amigos, amigos de verdad, tu tú, tú, tú. tú. Por siempre a mí. Qué bonito. No, <risa> no estos güeyes que, que son cuates de este cabrón son bastante puños, son bastante puñetas y la cosa es de que todos dijeron, ¡hey! Vamos a ponernos una peda, ¿Por qué? porque ya te independizaste, muy a huevo, pero te independizaste. Dice esa noche se dejaron caer todos estos güeyes y en vez de que trajeran no sé una pinche parrillita, unas sillas, <risa> al menos un este, uno, un colchoncito, alguna cosa así. Como para uh, alentar a ser independiente. No, dice, estos güeyes trajeron cartones de chelas, nos pusieron una pinche guarrapeta. Dice, al menos de desayuno y ya sabía que iba a tener sabritones. Ya era algo. Dice, pero, pero, pero, pero, pero, pero, el asunto de esto, dice, es de que yo me dormí deshaciendo los cartones de chela y utilizando esos cartones como cama. ¡Ah, no es cierto! No es mame. Ese puñeta puñetas el pinche Armando. Dijo, güey, es que no mames. Estuvo tan de la verga eso. Dice, pero estás en una peda. Y dices, pues te puedes quedar ahí. Saca, sácate el, el, este, el cartón menos jodido. Güey, ah, no, dice, agárratelo. Dice, agarré mi mochila como como almohada y ya. Ahí me quedé a dormir. Afortunadamente no era tan, tan, tan frío el, el clima, ¿no? En ese momento. Dice, pero como estábamos entre cuates, ya el otro día fui a patearlos, ya para ir a, a comer, a desayunar, y pues ya, eh, se fueron. Entonces yo me puse a buscar trabajo, y trabajo por allá, porque llegué a pensar, bueno, una vez que ya tengo departamento, voy a ponerme a buscar trabajo. Dice, empecé a buscar un chingo de sitios, entonces me mandaron a la chingada, excepto en una tiendita. En esa tiendita, precisamente, el señor que me, me aceptó que fuera básicamente el güey que le cargara... Todas las cosas que recibía de mercancía Dice que va a venir el de coca, va a venir este, va a venir aquello Tienes que cuidar que esos güeyes te entreguen todas las cosas o sea, me dijo un chino de madres Y a veces vas a tener que irte a la merced A traer cosas, vas a tener que irte a la central O sea, cargar cosas Para la tiendita Yo pensé que iba a andar pues detrás del pinche mostrador Y no, resulta que el viejo me, me mandaba por varias cosas Pero dice, al menos 600 varitos a la semana Dije, ah, pues no está mal Dicen, pendejo yo, ¿no? 600 varitos a la semana. Estamos hablando que 6 por 4, 24, 2400, Entonces nada más me quedaban 900 para todo lo demás. Pero, Uy. mira, ¿quién es uno? No? Dice, en ese momento estaba todo pendejo para andar buscando cosas. Es Pero, que cuando eres morrito, todo lo ves sencillo. Tenía 17 años ese güey. Está morrito. Está se 17, se llama 17, morrito, 17, está, 17. sigue bastante puño el güey. Pero bueno, uh, dice... Todo este preámbulo que estoy contando es para que establezcan la situación de cómo estaba viviendo este carnal, en dónde estaba viviendo este güey, la manera como estaba ganando la vida y para saber que literal y textualmente no tenía ni madres en su departamento. Tenía rollos de baño porque dice, me robé dos <ríe> de ahí de la bodega del don. No dice, pero pues ya tenía para cagar, no para limpiarse la pinche cola. Dice, eh, yo llegué a, a mi casa y llegaba cansadísimo, güey. El, el señor, de verdad, eh, desquitaba los 600 varos y es así como que, güey, estás bien, puño, lo voy a desquitar con todo. Me ponía a cargar un chingo de cosas. Dice, el, el, el don vendía este, cosas por a granel. Dice, entonces cuando venían los bultos de azúcar, eran bultos de 50 kilos. cuando yo iba a haber cargado 50 kilos, cabrón? Que los bultos de croqueta, que esto, que aquello, chingos de cosas, güey. A mí vendía materias primas y mamada y media. Dice, la verdad, yo estaba muy cansado y llegaba y me moría, güey. Y el otro día me levantaba y todo eso, y me levantaba tempranito porque el don, como me mandaba de, eh, de mañanita, bien temprano. Al menos me este me invitaba a lo que viene siendo la guajolota. Y un atolito. De menos, dice, yo desayunaba. O sea, de le pinchaba el desayuno. Ajá, le pinchaba el desayuno. Y dice, cuando pues, se hacía muy tarde, pues me pinchaba la cena. Dice, esta madre estaba más o menos como unas cinco cuadras de, de la, la casa donde yo, bueno, el, la cuartito donde yo rentaba. Entonces, pues me quedaban cortos, ¿no? no estaba tan, tan, tan lejos. Dice, en una ocasión eh, le pregunté que qué día me tocaba eh, estar libre. Y me dice, ah, pues te tocan los días viernes. Dice, los días viernes se tocan porque vienen mis hijos y ellos me pueden ayudar, pero para darte un día a la semana libre. Claro. Y eso, no, pues perfecto, a toda madre. Dice, y el primer viernes, bueno, el, el, dice, el, el primer viernes que me quedé, dije, estoy tan pinche cansado, cabrón, que no quiero salir. Dice, me quedé ahí tirado y estaba jugando con mi celular, estaba haciéndome pendejo con, este, con mi computadora. Dice, todo este tiempo solamente había llegado a dormir únicamente a dormir. Bueno, es que sí, el andar de aquí para sí, allá Sí, sí, sí, sí, te cansa. Decir, yo llegaba, como dice el basho, puñeta y a dormir. Entonces, Puñeta en la sala. Ah, eh, eh. puñeta en la sala. Ese güey ni tenía sala, pero bueno. Eh, <risa> en la alfombra. Ah, <risa> ni tenía alfombra ese güey. Puñeta en todo el cuarto. Bueno, en el o sea, cartón. <risa> todo, todo el cuarto. era Encima del cartón, sí. Pu puñeta en el cartón. Puñeta encima del cartón. Entonces, este, ese güey dice, bueno, yo ya yo quedo ahí, me... me me estoy ahí en un, un, un rato pendejeando ahí en, en internet porque por cierto dice que este había una, una chavita dice en ese tiempo pues ya le hacía el galancillo y todo ese pedo ¿sí? uh -huh. eh, eh, en ese tiempo en el que afortunadamente toda tenía pelo ahorita ya es un pinche cabeza de rodilla el güey eh, dice pues Ay, tenía verbo con las chavitas y había una chavita que tenía un ciber a un lado Imagínate que, que época era, tenía un cibercafé a un ladito ¿A 10 pesos la hora? A ver, eran los que eran como 15 pesos De los que de verdad te daban cibercafé Digo, este, te daban café Ay, No de bueno, no, no, no hay Sí, cómo chingado? a mí sí me tocó de, Amigos, ¿a quién, les tocó, ¿a quién les tocó un ciber, un ciber que diera café? A mí, en la puta vida Ándale, ese mismo Aldo, ese Aldo Crist, es el que dice que a la Escuche mi nombre. <risa> <risa> sí. bueno, eh, la, la cosa es de que, dice este este carnal, eh, consiguió que el, quien le prestara internet, imagínate, dice, la, te, estaba toda madre, pues ahí tenía mis chingaderas y, y, y tenía mis, mis 600 barros, dice, porque fue la primerita semanita. Esos que... cibers no existen, ¿dónde? Ay, que no, que a sí. mí nunca me tocaron esos... <risa> Dice, dice a mí, hasta zafrape tenían, a huevo. Ahí está, pero dice Ibor, I, Ibori que no, que confirma conmigo. Ah, es que a, a mí sí me tocaban, de que estabas aquí pendejeando, buscando, no sé, en páginas educativas, petardas.com o mamá, así, y de repente te daban un cafecito. En el Rincón del Vago. <ríe> Ándale, sí, exacto. Petardas y el Rincón del Vago eran Petardos. muy. Son este... <ríe> ¿Qué, ¿no? ¿qué, ¿no? Gente de, de, de culto, vas a ver esa, esa referencia. Bueno. La cosa es de que dice, pues tenía internet, tenía todo lo demás. Dice, pero jamás me había quedado ahí. Dice, tenía 600 varos en la bolsa y era de, ah, huevo, tengo dinero. Voy a ver qué comprar. Dice, pero estaba tan cansado, güey, que decidí seguirme de largo y seguir durmiendo. Dice, puse una película. Dice, antes bajaba muchas películas. Me ponía a, a verlos en, en BCD dice, en ese momento. Ahí en, en, en mi pinche compu, una compu bastante buena. Y dice que al momento de que se quedó dormido, él escuchaba que había voces, él escuchaba que había como murmullos. Y dice, yo, dice en algún momento yo abrí los ojos y veía la, la, la compu que estaba encendida. Y dije, ah, pues la pinche película, se volvió a repetir, ¿no? Se volvió a, este, a, a reproducir ¿no? lo que estaba viendo, y pues al menos para que haya ruido. Dice, me volvía a, a currucar, ¿no? Y de nuevo empecé a escuchar murmullos. Ya más tardecito, dice, ya me dio hambre, güey. Entonces dice, ah, pues voy a, voy a dejar algunas cuantas cosas. Dice, dejé mi, mi, mi compu, dejé todo esto allá. Cerré y dice, todavía me acuerdo que me, me fui a chingarme unos tacos. Y por alguna razón dije, no, pues no creo que estén tan mal estos pinches tacos. Dice, me dijo el nombre de, de la taquería, todavía, dice que todavía existe. Dice, eran, eran tacos de 5 por 20 varos. Era de, de, de, era de cuatro baros el taquito. Dice también que eran unas, unas miserias, ¿no? Dice, pero pues con 20 baros ¿quién, quién, este, quién te da pan para que llores? Eso y a 10 baros el chesco. Entonces dice, pues no estaba tan mal. Dice, pues a ver, vamos a ver qué, qué, qué tal, ¿no? ¿Qué tal está todo esto? Dice, me dio una diarrea fulminante, pero fuera de eso, regresé al menos con la pinche panza llena a la casa. Y con mi propio dinero. Con mi propia lana. Y en algún momento dije, bueno voy a ver si es que, dice, pensaba comprar víveres y todo eso, pero después pensé no, pues, ¿y si le compro al don? y igual y él me da algún descuento alguna cosita así, que mis atunes que mis. <risa> y si el don te... dijo, ajá ¿cómo no, no, dice que sí, hace eso sí fue un pedo el cabrón pero eh, dice que también le estuvo aplicando robito hormiga sí, o sea, que, que, que de vez en cuando que una pinche latita que todo eso y pues ya no se podía humillar más, dice que cuando terminó por este por hacerse un caldo de pollo después y que no tenía lana y el cabrón, ¿sabes qué fue lo que hizo? Dice que se fue a una taquería, se puso enfrente durante un rato Y estuvo ahí como haciéndose pendejo aparentemente Este... ¡Hola mi buen! ¡Trufitas! ¡Un saludote! From, from Texas Ahí está Arenita ¿Ahí está Arenita? ¿Qué tiene la tonta Texas? Este... Ah, que estaba... ah sí güey. Este we... quiero ir a casa A casa A casa Perdón amigos. No, no pasa nada. Es la emoción de tenerlos aquí con nosotros. Ya sé. Mil años después de no hacer transmisiones. Sí, ya sé. La felicidad la tengo que sacar de una u otra manera. Perdón. Sácala, no. sácala. ¿Qué? ¿La felicidad? ¡Woo! Yeah. ¡Felicidad! Sí, saca la felicidad. <risa> bueno. Te digo, este güey dice que en el punto más bajo de, de su desmadre, el, el cabrón dice que se hacían calditos de pollo, pero para poder, este, dice que no le alcanzaba algunas cuantas eh, veces para ir a... un rico pollo de cinco pesos. No, no, no, dice que se compraba las piecitas porque el don vendía también pollo, ah. pero no vendía verduras, el, el don no vendía nada. O na... sea, si ¿sí ves la falla de su congruencia, no, pues, si eh, vendieran mínimo las cebollas o los ajos... Ya, con eso. Sí, pero pues el don no vendía de eso. O sea, vendía otras cuantas cosas, pero no vendía específicamente de eso. Y de hecho, la pollería creo que era de su hija, una cosa así. Este, me dijo. Dice, el momento más bajo, güey, fue cuando me compré nada más una piecita. O sea, no, no tenía lana, güey. Me compró una piecita y puse a dormir. Dice que cuando ya tenía una olla y todo eso. Y ya medio le puso un ajo y todo eso. Y dice, para chingármelo, güey, ¿sabes qué? ¿Qué hice? Me fui a parar frente a una pinche taquería y me hice bien pendejo que estaba hablando con otros compas. Ahí, Y de hecho lo único que hice fue preguntarles la hora a, a otros Ajá, luego? a otros este a otros compas que estaban allá. Y después nada más me hice la mamada de que me fui con ellos y que me regreso y que le digo al taquero, oiga, este no sea malo, no nos echaron cebolla ni cilantro, Ajá. no me puede dar un poco. Ajá. Y dice, sí, eh, ten carnal. Dice que le dieron una bolsita y con esa bolsita con cebolla y cilantro hizo su, se cósame. hizo su caldito. Ah, no, mames. A huevo, este... Tienes que sobrevivir de alguna pinche forma. Things <risa> nice. Things nice aún. ¿Clau? Que cantas bonito, tía Clau. <risa> Ay, muchas gracias, Trupita. Sí, sí. Abrazitos. Hawks. XO, ah, XO. Hartas Hugs. Hawks. hawks. Bueno, eso es. X. X. Son... <risa> eso, eso de suena a este. Um, ¿Cómo se llama? <risa> Ah, es que me acordé del de Nacho Libre que le manda sus cartas a la, a la hermana. Ah, beso, beso, besito. besito Ajá, besito, besito, besito, besote, besito. Besito. <risa> bueno, ya regresando <risa> al cero porque no estamos yendo. Perdón. Este, bueno, el hecho es de que. No, no, no, me va a doler. <risa> che, che, Bueno, eh, el asunto de esto es de que dice, güey, es que la estuve pasando bien mal, güey. Después me di cuenta que me estaban negrando por 600 bar qué pendejo, dice, pero lo que me preocupaba Mucho, es de que En los viernes, que eran eh, Cuando yo me quedaba en la casa De repente me despertaba Al principio, pues pensé que era la, la compo Y los murmullos y todo eso Pero de repente me empecé a sentir observado en la casa Y es un, what Dice, y De verdad te observaban, entonces Dice, no güey o, sea, todo, todo, o sea, pese a todo sí tenía unas pinches cortinas, bien de la verga Pero tenía unas cortinas Ahí para las dos ventanitas miserables que tenía, ¿no? El pinche cuartito. Le digo, y luego dice, mira, eh, la cosa se fue poniendo un poquito más eh, rara. Porque de repente el, el señor que me contrató, contrató a otro chavo. Que también, sí, se veía más malandrón que yo, se veía más, más de barrio que yo. Entonces el, el don siempre nos dijo, ¿sabes qué? Yo vine del barrio, güey. Y, y está bien culero ser del barrio por esto y eso que sí Pero el barrio me respalda. No, espérate, dice, si ese pendejo supiera, bueno, el don si sí supiera que yo estuve viviendo en en este en la Roma. El güey vivía en la Roma. ¿En la Roma chido o en la Roma? O sea. En la Roma me medio chiles. Ajá. Dice, y, y el güey pensó que pues porque estaba viviendo en Iztapalapa, pues era de allá, ¿no? Pero el don aparentemente sí salió del barrio. Y fue que alguien le dio la oportunidad y a partir de ahí se hizo unos pesos. Ya sabes, como el, el, el camino que va pasando una persona que pues, no tuvo nada y poco a poco fue subiendo de, de niveles. Y ahorita, pues, si es que alguien se acerca y le dice, oye, güey, quiero, quiero trabajar y todo eso, le da chamba. Son de esas personas, dice, que le dan chamba a los chavillos porque para que no anden robando, para que no anden todo eso. Dice, a mí me vio jodido y me dio, hijo, me dio esto. Dice, pero la cosa fue de que el, el chamaco nuevo que llegó Dice que este estaba más corrioso que yo, cabrón, y cargaba más que yo, yo todo pendejo aquí empujando por los pinches, este... Decía, ¡Eh! <risa> dice, no, cargando, Carga, cargando los vueltas de lo, su cara, los los voltos, ¿Sí? sí, dice, no, pues no, me, me, me costaba un chingo trabajo. Uh! Dice, no, pues el otro había sido ayudante de albañil, entonces el güey cargaba los pinches este, costales de cemento pues no mames, pues a huevo me metía en una pinche chinga. Pero y, mira, eso no era pretexto porque el don ya hubiera sabido que... Puede cargar más. ¿no? Ah, sí, pero precisamente por eso... Dice, a mí me empezó a quitar chamba. Y por tanto... Ah, no, me empezó ma. a quitar dinero. Sí, claro. Y eso, pues, ¿sabes qué, chamaco? Ya no... Ya te vamos a dar más... Ya no me sirves tanto. Te vamos a dar más este días de, de, de descanso. Y él, a toda madre, pero te vamos a pagar menos. Ah, ah. Dice, pues, bueno, pues, ni pedo. En lo que buscaba una segunda chamba... En los días que, que me dejaban dice, de tener un solo día... Pasar a tener tres días de descanso, si era un chingo. Ahora divide eso entre todos los días. Pues obviamente me, me dejaban una baba, güey. Se me iban a pagar 350 pesos la semana. Entonces, pues ya no, no les sacaba ni siquiera para la renta. Dicen, esos días que estuve buscando chama, eh, empezaron a, a suceder cosas medias extrañas. Porque yo me seguía sintiendo eh, observado. Okay. Dice, yo estaba en el cuarto... Grandote Y yo me sentí observado inclusive hasta cuando me bañaba. ¡Qué miedo! Y eso, pues es que nadie me está viendo. ¿Quién, ¿Quién pudiera verme todo eso? Dice, en una ocasión yo estaba durmiendo. Dice, y apagué la luz. Dice, apagué totalmente la luz. No. Dice, ya era más o menos tardecito. Y la verdad, todo el tiempo se escuchaban pasos en la parte de arriba, los lados, la, la, las ventanas... Eh, dice no, no te cancelaban el ruido sino pinche ruido pasaba a través de las paredes las pinches este, paredes eran muy delgadas entonces yo escuchaba de todos lados pero nunca había puesto atención a la persona de arriba o sea tenía dice, vecinos arriba ya de, abajo. A, venía, pues, era como una vecindad dice yo estaba abajo en el piso de abajo y, y alguien estaba ahí arriba y de repente escuchaba cómo caminaba y caminaba y si yo pues quería Dice de esas veces que, pues la neta sí entra un poquito en depresión y, y me tapé. Ya con una, una cobijita que, que compré, dice, en, un, en una pinche feriecita que encontré por ahí, dice, una cobijita me tapé y todo eso. sigue durmiendo en, durmiendo en, en cartones, sí, pero pues me tapé. Y dice, en eso me doy cuenta de que más bien siento que me siguen observando. Abro los ojos y empieza a voltear para todos lados y es cuando vuelvo a escuchar que están caminando arriba y es un ok bien dice me vuelvo a recostar cierro los ojos y dejan de caminar estaba tratando de agarrar el sueño y volví a sentirme observado y es un y se abro los ojos y empiezo a buscar para dónde. Dice, fíjate que eh, en esa vecindad, y no sé si ustedes eh, hayan estado en un, en un lugar así, de las casas viejas de vecindad, que todavía tenían traves de madera y el piso era este, aladrillado. Okay. Dice: Veías en la parte de arriba que había un, un pedazo que era como una especie de tapanco, porque la parte de arriba tenían madera, el piso era de madera. Y el tapanquito que estaba ahí con dice lo que yo pensé que era o adobe o alguna madre así, ladrillos, no sé, dice cómo, cómo, cómo describirlo, pero había un hueco arriba para este, para eso, y se escuchaba, porque se escuchaba hueco. Y dice, yo volví a escuchar esa parte de allá. Y en eso me doy cuenta la cantidad enorme de huecos que había en el techo. Dice, y me, y me empecé a dar cuenta, ¿sabes por qué me empecé a dar cuenta? Porque durante todas las veces que yo llegaba siempre me dormía boca abajo. Dice, me encantaba dormir boca abajo, cabrón. Pero en esa ocasión estaba tan, me sentía tan raro. Dice, de día no se veían. Pero de noche, las luces del vecino se filtraban por el techo. Dice, al momento de yo apagar la luz, a huevo se veían por donde había algunos lugarcitos. Uh -huh. Dice, y la verdad sí me dio cosa, cabrón. Dice, empecé como a sentir esa, esa partecita así de no, qué tal si me están viendo, una cosa así. Dice. Lo dejé pasar, me, me concentré en mis cosas. Dice, estuve así más o menos una semana y la verdad ya no aguantaba el hecho de sentirme observado. Hasta que en algún momento. Dice, me estaba bañando. Me estaban jabonando. Dice, todavía en ese tiempo compraba de los caprís que eran de, de bolsita, unos jaboncitos. Sí, que estaban <risa> como unos 50 ¿no? Ah, dice que los abrías y la mitad se te quedan la pinche trompa. <risa> dice, estaba a punto de ponerme eso cuando me di cuenta de que de por donde pasaba la regadera este tenía un hoyo, que pues es el hoyo de donde pasaba la tubería, pero el hoyo era más grande de este... Que el, que el grueso de la regadera Entonces dice pues yo estaba aquí Como quedándome viendo hacia ella Y en eso me, me doy cuenta bien Y dice Algo se mueve atrás Porque permitió que pasara luz Y es un Que de verdad me estaban viendo De verdad me estaban espiando esa madre Dice me empecé a poner Me empecé a, a poner mal A poner extraño Todo esto Y dice en, en una ocasión ya definitivamente con ganas de saber qué demonios eran. Dice en ese momento yo ya había comprado una escoba y varias cosas así. Dice pues a huevo, si es que se pone a ver o alguien se asoma le mete un pinche madrazo sí, con la pico escoba. los ojos. Ajá, dice chingue su madre a ver qué, qué sale. Era un holy hall. Un gl glory hall. Es. No, no creo. Ah, maguete del techo. Así como que hola, güey. Estaría como apuntándote. Bueno. Eh, <risa> Saluda. ¡Holi! Eh. <risa> no, mames. No. Eh, hola, cíclope. <risa> dice. <risa> Pero de, de, dejan, A dejando al de lado lo del payaso de un ojo. Este... <risa> Dice, me quedo viendo hacia, hacia el pinche techo con tal de meterle un, ese algo fue involuntario. meterle un palazo? Sí, meterle un pinche piquete con el, con el palo de la escoba. Y dice, en eso veo que algo se queda en esa parte de allá y golpeo con, con esa madre. Golpeé con tanta pinche fuerza que le hizo un hoyo. No. <risa> Y yo me quedé así de, no mames, a ver si la casera no me la hace de pedo y todo eso. Y es un güey, no. Dice... Ahora sí te van a ver con los dos ojos, canal. Sí, no, no, no mames. Dice, lo, lo peor es de que no sé cómo estaba puesto las cosas de allá arriba. Porque si se supone que... que ah, dice porque llega a conocer otros compas que, que también vivían en ese edificio. Dice, me dice, amigos de ellos. Y pues eh, ellos estaban arriba. En uno de, los, de los, los cuartitos de arriba Entonces al momento de subir yo me di cuenta Cómo estaba el piso en los No, espérate Dice, yo me di cuenta cómo estaba el piso, cómo estaba todo esto Y, y pues Yo ya sabía cómo se veía arriba Entonces también veía Cómo, cómo se veía abajo Entonces después de que cómo se veía abajo? Pues, Dice di, di, no, que, que al momento de meter esa chiquito. madre ¿Qué? <risa> que hizo el pinche hoyo pues dijo no pues voy a, voy a pegar con algo Y dice el, el, que el cabrón buscó la manera De poder con la misma escoba eh, Se agarró un poquito de cartón Lo hizo un como un churrito Y lo, lo fue golpeando para allá dice, Hasta que logré ensartar esa parte ahí en, en ese hoyo que había hecho Y pues dice eh, El asunto de esto Fue de que Un día de tantos Llegó la casera no. A cobrar, dice, porque siempre cobraba Ella, este, por semana Dice, cobraba por semana eh, los, eh, Para los nuevos inquilinos Cuando ya sabía que Todas las semanas la estaban pagando bien Ya decía, ah, ok te vamos, a pagar, vamos a darte chance de que Puedas pagar el mes Dice, y a pesar de que le dieras Depósito y todo eso, dices es que hay mucha gente que pasa Por acá, pasa una semana Y a la chingada se va Dice, pero, pues, si no, no debes nada, pues Así, así si no, son. Si, no, si, no, si no debes, no temes. Sí, exacto. Si no debes, no temes. Dice, llegó la casera y. llega y ve eso y dice: ¿Y eso? Dice, ah, pues. Y ya le empiezo a explicar, no, pues, ¿sabe qué, señora? Es que así, así, así, el vecino de arriba, que pase y yo siento que me observa y todo eso. Y, ¿Sientes y, o ves? O si sí lo has notado. No, dice que la señora también le empezó a preguntar justamente lo mismo así de. ¿Tú has visto a alguien? ¿Tú haces esto? ¿Tú haces esto? Y dice, sí, es que se escuchan pasos, se escucha esto, se escucha la, la, la, la. Y la señora dice, se emputó, y dice, hijo de la chingada, que todo eso. Entonces ya les sabía sus mañas al de arriba. Y es así, no mames, pues ya, ajá, y por una parte es un, pues ya voy a librarme de ese, de ese, de ese desmadre. <risa> Pasó. Dice, no, no, no te preocupes. Dice, no, no te preocupes, yo me, este, yo me encargo. Y es una a toda madre, ¿no? A, a ver Yo qué... Yo me te imagino de... haciendo, al pinche vecino haciendo hoyos en el piso con, como, con esas que tienen como un tornillito. Barrenadoras. Y haciéndole así. Sí, una barrenadora. Ajá. Eh, y así y... haciendo así. <risas> este hoyito para dónde va, ah, para el baño. Espérate. Al dice, cartón, al huevo. Dice que después de eso, pensó, pues esta mamada se va a acabar. ¿Y qué crees? No. Quiso. Seguía. No. Dice, y de repente, yo veía, dice, apagaba las luces y me quedaba viendo para arriba, y arriba, la luz de arriba del vecino, bueno, de la luz del vecino de arriba, se colaba por los, como Oye. los hoyitos que estaban por aquel lado, y de repente yo veía cómo se tapaba un hoyito, y luego se veía cómo se tapaba otro, como si el vecino fuera caminando, como buscando un mejor ángulo para verme. Qué dice, miedo. lo que me empezó a, a hacer más, este, a dar más cosa, es de que de repente, no solamente era uno, eran dos. Porque se tapaban dos ojitos de diferentes lados. Y es un güey, qué pedo. Amigo, sale de ahí. Esa no es tu casa. Eh, eh, dicen, eh, la, la, la casera no mm -hmm. dice no no vivía tan lejos. O sea, vivía como a dos calles de ahí. Porque tenía también otro, otro edificio. ¿Por qué tenía? Sí, tenía otro oh. pinche edificio. Y dice, eh, en un, una de tantos ya me, me armé de valor. Y que le digo, oiga, ¿sabe sabe qué, señora? este Pues sigue pasando, dice ah no te preocupes dime la siguiente semana y vemos qué hacer no manches la siguiente semana a ver que aguante una semana entera de ayer que alguien la observe espérate, mientras no se está haciendo sus pinches necesidades y ahí el ojo espérate, dice yo, yo, yo regreso todavía, seguía trabajando con el don de la tiendita y pues me vio preocupado y más allá de preocupado me vio desvelado, y me dice ¿qué tiene chamaco? dice no pues no fíjese este, don Rami que pues la neta así al Chile, pues yo creo que me están espiando que esto, ¿cómo te van a me andar espiando? No, pues parte. así, así, así, la casera dice que este es. No, pues, ¿dónde, ¿dónde estás viviendo, chamaco? Dice, no, pues aquí a unas cuadras. No, sí, pero ¿dónde? No, pues un lugar que es así, ese. Dice, ¿dónde? ¿Dónde se quemó? No. Y así, como, Dice, sí, hay, este. Pues hubo un lugarcito así más o menos que se quemó hace ya algunos años dice, Don mí sabía cosas pues, ¿eh? pues no sé, dice a ver, gente, vamos a ver, llévame dice, de, también el don iba por, por otras cosas y pues ya sí, con tal de hacerme muy bien pendejo, dice porque no aguantaba para nada a su, a su esposa ni a su hija dice insoportable las dos señoras dice, este, fuimos para allá y le digo no, pues yo vivo en ese lugar, dice ay mijito, si esa madre se quemó se quemó hace un chingo, ya ahorita ya lo remodelaron tantito. Dice, pero ahí este se quemó. Entonces es, no había vecino. Espérate. No, ya dime. Dice, pues me, me quedo así de... Pues, dice, y en eso... ¿Cómo eh, ves, Fabio? le, le Yo me había le, quemado el lugar, eh, cabrón. Le digo al Don, oiga, este... sé alguna forma, no, de, de tapar esos oídos? Dice, sí, sí no, no te preocupes, pero mira... Yo llevo años estando en esta colonia y todo eso. Pero con esa señora no me llevo. Dice con la dueña de estos. No, dice, es una, es una usurera, es muy, muy transa la, la la doña. Este es muy transa la doña y. Venga, más tarde, señor. La, la neta está. está media rara, está medio mal. Entonces, uh, no sé francamente cómo, cómo hablarle, cómo decirle o cómo este, pedirle cosas. ¿no? Entonces, con ella no me llevo, pero supongo que tú le vas a poder decir de que pues te ayude a evitar que el vecino haga estas cosas. Dice, bueno, está bien. Pasó la semana, y la señora dice que se la topó. Oye, señora, me dijo que una semana le dijera que estudió que yo. Dice, sí, sí, precisamente, eh, de, a ti te iba a ver, pero te iba a ver mañana, pero, este, ¿cómo decirte? ¿Funcionó? ¿Qué funcionó? Y, y dice, yo me quedo así, de, ¿qué, qué, ¿qué funcionó o okay? qué? Dice, no, no funcionó, o sea, ¿siguen viéndote? Dice, sí, sí, pues yo sigo viendo que se pues, siguen tapando eso y la verdad sí me incomodo, no sé si me pueda dar quizás otro cuarto o alguna cosa así, Dice, no tengo muchas cosas. Dice, no, es que pues, no tengo, desocupado joven, pero este, híjole, vamos a intentarlo otra vez y ¿sí? para la siguiente semana. Dice, ¿intentarlo otra vez qué? Se me hace que ahí estaban sacrificando dice dentro de las mismas eh, colonias, pues te vas topando algunas, eh, algunos lugarcitos donde comer y todo eso, y encontró un lugar donde vendían caldos de gallina dice, me, me fui a meter, dice, estaba muy cerca de ahí, dice precisamente eh, pues estaba platicando con la señora, vi el del caldos de gallina y pues me fui a meter dice, estaba eh, comiendo ahí cuando una señora que estaba tortillando, estaba echando tortillas ahí se me acerca y me dice, oiga, mi hijo, ¿por qué está hablando con esa señora? No. Y, y yo así de, pues, ¿por qué? Pues Es mi casera. Y dice, ah, tú, tú, también estás ahí. Dice, está, está bien, si, si le hablas por eso, está bien. Y, y le, me quedo con la duda y digo, ¿por qué? Y dice, no, mi hijo, esa señora quedó loca. Y yo así de, ¿loca por qué? Y Dice, pues ahí, ahí en, en los cuartos que tenía antes, este ps, se le quemaron. Se le quemaron. Dice: Sí, se le, se le quemaron. Pues se le quemaron. ¿Qué? Ay, mira. Enfrente de tu edificio hay un señor. Vive, eh, es una tapalería, vive justamente ahí. Dice: Tú llegas con él y hazte plática. Hazle plática de cualquier cosa. Dice, y solito, solito se va a soltar, vas a ver. Dice, pues, me, me dio curiosidad, ¿no? Dice, pero yo, yo no te voy a decir nada, yo no, no quiero meterme en problemas. Dice, pero a mí ganó más la curiosidad, pero ya era medianamente tarde. Entonces, al otro día fui con el, el señor, dice, tempranito. Fui, me hice el pendejo buscando alguna cosa y me quedé ahí un rato. Y dice, el, el viejo se nota que estaba solo y todo eso. Y de hecho, él solito comenzó porque me vio salir de, de, de la vecindad esa. Y dice, ¿qué onda, mijo? ¿Qué pasó? Te vi salir de ahí. ¿Vives ahí? Le digo, sí. Dice, mira, este barrio no es malo, pero ahí se junta mucho malandro, se junta mucha gente mala. Dice, por eso la señora que, que, que es tu casera, no no no le digas, ¿no? Quedó, quedó mal, quedó loca, y, y, y si te das cuenta, lo primero que te pidió es que no fumaras marihuana, ni te metieras nada. Eh, sí. Yo además, yo además tengo una duda, ¿cómo es que la gente sabe qué es lo que pide la señora si no, les habla, no le hablan porque está loca? Espérate, voy para allá. No, ¿por qué? Resulta de que. Necesito respuesta. La señora sí les dice cosas así de como la casera y todo, eso, y nada más, va, pasa, paga y ya. Pero cobra, nada más ¿no? se queda, Ajá, cobra y ya. Ajá. Este. Pero el don se empezó a soltar con más cosas y le dice, no, pues es que, mira, antes la señora vivía en ese lugar. Dice, y para que no le estuvieran molestando en nada, vivía arriba. Ok. Vivía en el cuarto precisamente que de acá. Si te das cuenta, esa ventana está cerrada siempre. Dice, pues sí, yo vivo abajo. Dice, ese cuarto fue, si te das cuenta, la escalera está del otro lado. Dice, resulta de que la señora le, le rentaba el cuarto a cualquier persona. Y dice, había unos güeyes que eran unos pinches marihuanos que estaban allá. Pero la cosa es de que antes, ahorita ya las puertas son de metal. Las puertas y, y las demás cosas son de metal. Antes eran de madera. Dice, antes tenía un, un, un chamaco. Dice, y se juntó con otros güeyes ahí. Y, y el asunto es de que se pusieron bien estúpidos, güey. Se pusieron bien pinches marihuanos. Dice, su hijo, fíjate que, que ya había tenido problemas con la ley. Porque le gustaba andar andar viendo cosas, le gustaba andar ahí fisgoneando. Y le gustaba, era medio rarito, dice el, el chamaco. Es un, un chamaco gordito. Dice, pero se juntó con estos güeyes y en una tanta, estos pendejos se, este, se encendieron, no sé si una pipa, alguna cosa así. Y se quedaron dormidos, o sea, ya estaban bien estúpidos y dice, se quedaron ahí en unas pinches cobijas y que se quema todo eso, güey. A la madre. Se quemó absolutamente todo, todo, todo, todo y se empezó a recorrerse para allá, dice, cuando llegó los bomberos, llegaron todo eso, pues nada más no pudieron este, salvar esa, esa partecita. A partir de ahí, ese cuarto, este, nunca lo he visto rentado y siempre está tapiado hasta que llegaste tú y lo rentaste dice, y no, re rentó, pues este güey rentó el de abajo, el de arriba estaba estaba sellado, dice después de que me dio esa esa pista, el don me di cuenta de varias cosas y no fue hasta que le pregunté a una de las señoras que, que vivía ahí dice, una señora muy amable no nunca me, habíamos cruzado palabra, pero me apersoné con ella y le preguntó oiga señora yo escuché, ¿no? esto, esto, esto, esto. La, la gente cuenta esto, cuénteme qué tan cierto es. Y dice, uy, el cuarto de los hijos de la señora. Y, ¡No! Y es un, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, en, en ese cuarto se quemaron los hijos de la señora y, y nada más le puso puerta, pero ahí no vive nadie, hijo. Dice, si todavía, si te pasas ahí, te pasas hasta allá arriba, te asomas a una de las ventanas que están allá, te vas a dar cuenta que ni siquiera piso tiene. Por eso, este güey cuando le picó, se fue de, de largo el, el, el, con el palo de la escoba. Dice, no, no vive nadie allá. Pero la señora viene constantemente. Y el no. güey se queda, ¿y por qué viene constantemente? Dice, ah, mi hijo, pues, supongo que tú vas a estar trabajando esa hora, pero cuando viene, viene a pedirles a sus hijos que por favor hagan algunas cosas. Dice, últimamente le he estado escuchando que, que ella viene y trata de hablar con, con sus hijos. Dice, les deja unas veladoras y les deja cositas para que, que no hagan eso. O sea, yo ya nada más he escuchado, ay, mijitos, ya no hagan eso, ya eso, y así cosas así. No inventes. Dice, fue cuando entendí que la señora, cada vez que me decía, deja, vamos a intentar la siguiente semana, era porque durante todas esas semanas... Se la pasaba hablando la, con los la hijos. La señora se la pasaba hablando con los hijos no, para que me dejaran de espiar. No, pero, o sea, ¿qué onda con los hijos? ¿Qué tipo de mañas tenían? ¿O ¿Qué onda? Pues, ¿quién sabe? O sea, es como un, una cosa rara. Dice, yo, la neta, dije, pues, no creo en estas cosas, no creo en estas madres, no, no, no creo. No, no, no, no. Yo no. voy a quedarme ahí. Dice, y dije, chinga su madre. Si el igual el fantasma me está viendo, pues, ¿cuál es el pedo? Que se agasaje Órale, vente pa' acá. Dice, yo voy a quedarme acá y nadie me va a mover. Dice, y esa misma noche, güey, que dije eso. Dice, estaba durmiendo. Y... Dice, lo soñé, cabrón. ¿A los hombres? A los dos chavitos. Bueno, dos, dice, ni siquiera eran chavitos, güey. Tenían como 19, 20 años. Dice, los, los soñé. Dice, estaban carbonizados. Dice, estaban hechos carboncitos. Uno de ellos, la, las cuencas de sus ojos, estaban vacías. Ay, no! Como, como la de este ese capítulo de este, de las personas que cuentan sí, historias. Sí, sí, ándale. Así que, es, neta, esa cosa, culo, neta. Culo, dice, culo, culo, culo. Eh, estaban carbonizados. Dice, neta, pude oler la, la carne quemada. Dice, pero un pinche olor entre la carne... Neta pelo quemado, eh, plástico quemado, dice, la, la ropa estaba pegado a ellos, y dice, yo nada más me acuerdo que, que se me acercaron en los sueños, y que me dijeron, qué bueno que te vas a quedar con nosotros. Oh, shit, no. Dice, esa misma no. pinche noche. Me fui. Dice, le pregunté a uno de mis compas, güey, ¿estás allá por Tepalcates? Y yo, sí, cabrón, me voy a vivir allá, güey. Dice, así como estaban las cosas, dice, yo ya había pagado la pinche, este, el pinche mes, así le dejé las cosas a la señora. Ahí dice, le dejo mi cartón, es muy cómodo, permiso. Dice, agarré mi, mis pocas cosas que tenía, las agarré en una pinche, este, cajita, y así como fue, pues, me valió madre, este, cruzado, dice que caminó como, este... Como unos 45 minutos para toparse a su cuate. Huele a Monterrey. Sí, casi casi. Dice, encontré mis cosas y le dije a mi cuate, ¿sabes qué? A la chingada. Dice, yo estuve soñando con esos cabrones casi 15 días. No, mames. Dice, pero busqué otro pinche sitio, encontré otro, otro lugarcito y dice, hasta la fecha. Dice, eso ha sido de las cosas más raras y más extrañas que me ha topado, que me, que me he encontrado. rentando de paz, dice, y esa es una. Luego te contaré otra donde el departamento estaba toda madre, excepto un cuarto. Y en ese cuarto, la señora me dijo, ¿sabes qué te voy a rentar este departamento? En tanta lana, pero ese cuarto que está allá, ese no me lo abres. Y una vez al mes, yo voy a venir, y te voy a pedir que en ese en ese ratito, dice yo cuido tus cosas, es más, ¿está barato esto?, y es más, yo te doy un, un, un, un dinero si quieres, si es que algo se pierde pero solamente yo voy a venir una vez al mes a meterme a ese cuarto vale. dice, pero la renta estaba baratísima güey para un muy buen lugar, y yo aceptando, queriendo no dice, acepté, pero después de darme cuenta que era lo que hacía ahí la doña dije, a la chingada, hasta se quedó con mi depósito, pero esa es otra. será otra historia en otro mí por el amor de Dios, esa nunca Episodio. me la habías contado. ¿Qué te pasa? ¿Es la temporada 2? Ay, madre. No, muy buena. ¿Dónde pero. te deposito mis estrellas, joven? <risa> que pues, ma, ma, Más allá de estrellas, eh, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de BBVA <risa> No, si, si es que quieren. Si yo a, dije a, estrellas, joven. A, si quieren apoyarnos con todo eso, vamos a habilitar otras, otras opciones porque el señor Don Zucarita se queda con la mitad de las estrellas. No, no es queja, pero este, bueno, tal vez un poquito sí. Pero si es que gustan apoyarnos en el canal con más cositas. <risa> Tenemos unos gordos que alimentar. Y hay unos cuantos gordos que alimentar, y Don Sucarita se queda por cada dólar se queda con la mitad del cabrón y luego también viene siendo menos impuestos estos es menos pero eh, menos después lo de ajá menos lo de PayPal, menos la conversión de, de dólar pues a un chingo de madres. Entonces, eh, después habilitaremos algunas otras formas en las cuales nos pueden andar apoyando, pero sobre todo, una de las cosas con las cuales nos apoyan muchísimo más a nosotros es compartiendo esas transmisiones, es estando precisamente los en vivos o en su defecto, contándoles a sus compas, que también hay un par de güeyes medios extraños que cuentan algunas cuantas historias de terror, no creepypastas bajadas, lo siento. pero Pero no, no son creepypastas. Estas son historias que han pasado, que nos han contado y que tratamos de darle como ese toquecito especial. Esto... Fue otro episodio más de Memorias de Nahual. Le recordamos que pueden buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram y demás sitios como Daniel Art, Diagonal o Memorias de Nahual. Ahí nos puedan andar encontrando. Y a la tía Clau la encuentran en sus redes sociales que son... En Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars. El Stars con al final. Ahí los veo, mis ahí andamos en estas redes sociales pueden seguirnos, ahí vamos a Madrito este se va a andar subiendo tantito antes de la siguiente transmisión pueden volver a escucharlo a través de Facebook Live y vamos a ver si en la semanita todavía vamos a, a definir cuándo es que se va a subir este episodio para que ya aparezca en Spotify si es que gustan pueden chutarse los demás episodios, ya saben, buscándolos como Memorias de una quiere llaveros. las demás plataformas los eh, llaveros eh, vamos a, a volver a subir llaveros pero yo creo que el lunes porque mañana vamos a estar para andar atendiendo los, los pedidos Va, vamos a tener por ahí una colaboración con Feo Tu Modo y Changos Perros ya, ya verán de, de qué se trata después les les decimos qué pedul pero este vamos a subir los llaveros vamos a extender la preventa y qué otra cosita tienes tenemos eh, planeado por ahí los amo <risa> parte de, del amor por cierto, eh, hay una promoción ahorita que se está aventando Raytol, la ¿Cierto? bandita de Raytol Mi be, mis bebés de Raytol se están rifando una super promo muy chingona ya me eh, es curioso esta porque esta, es esta, muy... esta jazmín dice Raytol. Raytol Raytol ah ok, no, no sé, Raytol este mis bebés de Raytol se están rifando un sorteo si es que en algún momento les compraron algo o, o, o adquirieron algo de Raytol pueden entrar en el sorteo que se recorrió al día de mañana y subir una foto de ellos, uh, etiquetarlos y este etiquetarlos en el Instagram. Y mañana creo que a las dos van a hacer la, el sorteo de un suétercito súper precioso de este tejido de gato. Creo que van a regalar otra por el inconveniente que tuvieron hoy. este Tienen descuentos, no sé de cuánto porcentaje, perdón por no darles el chisme completo. Y tienen los envíos gratis. Este, pueden checarlo todo en su página de Raytol, este, página web, y pues ya, sería todo. Ahí lo, los pueden checar en su página que es Raytol con Y. En en ajá, en Instagram está como Raytol.df y... DF. DF, ajá, okay. como Distrito Federal. raytol r e y t o -L punto así df es, Así es. Ahí los pueden andar checando ajá. y esténse atentos porque se viene algo súper chido con la bandita de rey todo lado que, que, que, que hemos estado cocinando poquito a poquito, por cierto un saludo a, a Jazz a Has, Jasmine a, a Jazmín a, a para mí va a ser mi bebé Jazz y pues nada gentecita preciosa, nosotros nos andamos despidiendo de ustedes no sin antes, agradecerles que hayan permanecido en todo, en toda la transmisión y que se hayan chutado en dado caso que lo escuchan después todo este episodio a través de nuestras plataformas donde estamos, les agradecemos mucho que estén acá y los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semanita en oh, sí. Memorias de un Nahual. Chispita existe. Chispita, es amor. Chispita, existe. Chispita, es amor. Chispita vive en sus corazones, tu bebes. Y recuerden que Chispita los acompaña por todos lados. Y tal vez los niños que lo, se la pasan espiando. Como esos ojos cíclopes. cíclopes. No, ese cíclope no quiero que me espie. No, mames. Gracias chicos, descansen, pasen muy bonita noche. Ahí nos andamos viendo la siguiente semanita. ¡Oh, sí! Dum, dum, dum, dum, dum. Ya de que se bien cagado porque no he podido eh, este, cambiar algunos cuantos valores Así es que no tengo mi pantallita de si acabó el stream <ríe> Ahorita la habilité nada más así para esas cuestas, Pero imaginen que sí está la pantallita de si acabó el stream Muchas gracias, así voy, voy a ponerle algo bonito Voy a ponerle el, el colletito de este ladito y todo eso Ah, por cierto, también nos pidieron este los cubrebocas de Memorias de Nahual Yo creo que la siguiente semanita abrimos este pedido por si así quieren también. Tienes que preguntarle a Ashley cómo anda de trabajo Ah, sí, también, ah, no, sí pero me refiero a abrimos la siguiente semana, preventa. Aún así. Para saber cuándo va a estar. Así. Ah, sí. sí. Bueno. <ríe> ok. Descanse, chicos. ¡Los amamos! Nos andamos viendo. Cuídense. Besos en sus temas.